Hola muy buenas gente, aquí Gabo Mora en un nuevo video para el canal, hoy estaremos jugando una partida en Battle Royale, que espero ganar, porque estamos en liga legendaria, así que aquí se arman los chingadazos bien sabrosos, así que sin más, traiganse unas palomitas y disfruten de los plomazos, que se pondrá chido, empezamos, pasale que mi perro no muerde carnal. ¿Cómo vieron esa transición perros? Bien chidas o no, claro que sí, soy el más perrón. Vamos a tirarnos en la plataforma, porque me vale la vida, venimos con ganas de rompernos la madre, ojalá pueda caer en el punto porque si sí está bien lejos, y a veces no lo logro. Pues como ven, no llegamos pero tampoco caímos lejos, solamente nos subimos y rezamos porque no haya mucha gente, ojalá que nos toque un buen loot chingaos ya había un enemigo pues empecemos a lootear lo más rápido posible y vamos por él a huevo, si me tocó un buen loot vean, les recomiendo que esa mejora de arma no la tomen porque te quita muchas balas si no te gastas todo el cartucho hay veces donde necesitamos recargar para un enfrentamiento y no nos fijamos de las unidades que nos quedan aún me comienza a disparar, subo para intentar matarlo no lo veo, ah, ya lo vi, está acostado chale, nada más no le doy Sigo con la balacera, demonios, se me peló. Pues bueno ya hemos recogido lo más importante para sobrevivir un rato, vámonos para abajo para asegurarme estar en la zona. Ah, un pinche árbol. No se preocupen banda estoy bien, solo me hice un poco de daño, déjenme pongo una adrenalina y ya andaremos a 100, lo bueno es que ya estamos cerca de zona. Aquí escucho unas pisadas, lo logro ver, creo que es un pequeño bot. De cualquier manera, no nos confiemos y hay que matarlo como se debe. Pobrecito si era un bot, bueno supongo que tuvo una buena vida, así que a lootearlo antes de que lleguen los demás. Parece un buen lugar para equiparnos, ahora vuelvo. Genial ya estamos bien armados, ahora necesito un vehículo para moverme más rápido, iremos en busca de él en mi asombrosa patineta, miren, ni el mismísimo Tony Hot tiene esta calidad de andar entre los cerritos. Ya veo un camión, no es lo mejor pero nos servirá, saben que, si sí está bien culero, pero no veo ningún otro vehículo por aquí cerca, así que no nos queda de otra. Montense, y vamos a emprender el camino, nos espera una gran aventura. Pues aquí andamos, manejando en la frontera, lo normal compás, hace un chingo de calor pero ni pez. Esperen, escucho un carro aproximándose, será que se arman los putazos, chanfle, se nos monta al camión, por eso no me gusta porque es muy lento. Ahora tendré que planear cómo quitármelo de encima, pero como no veo que ceda a bajarse, supongo que seremos panas por un tiempo. Por lo pronto seguiremos con nuestro camino, la verdad me siento un poco nervioso, porque en cualquier momento si nos descuidamos, puede que nos mate y no sería algo lindo. He avistado a un enemigo, remeto contra él pero yo demenso me choco porque el camión no entra en la casita, bájate compa, tírame paro por favor. Jajaja ja, ja, si se bajó, intento huir pero olvido que estoy arriba de una pinche tortuga, no es cierto amigos todo ok con las tortuguitas. Lo choco, y sale volando y así sumamos otra kill jeje estamos cerca de una caja eso significa que habrán varios enemigos tratando de obtener algo de ella probaré suerte junto a mi nuevo amigo para ver si nos podemos echar a unos cuantos no estaba equivocado ya empiezan a llegar ahora sí se va a armar la gorda pero que veo un pelao enfrente con permiso manito que me voy a estacionar no te vaya a chocar Conste que yo le avisé, ahora vamos a regresar para ver si podemos matar a otro. ¿Cómo le cuesta subir a esta cosa? Ya había otro, vamos por él, lo siento, pero ha llegado tu fin. Le pisamos hasta el fondo, y listos para el impacto. Ah, ah, ah, ah. No, no, no, no, nos hemos cargado a un lomito, banda, no merezco su perdón, fue un accidente, lo juro, pero bueno, la vida continúa, así que adelante. Aquí tratamos de atropellarlo pero se sube en una perra piedra, que coraje, no me puedo mover bien y nos empieza a disparar, está a punto de matarme, dispárale el otro wey, además que ni lo conozco, nadie lo va a extrañar jajaja. Vámonos, más vale aquí corrió que aquí quedó, ahora se si aplica él. fuga fuga la tortuga manejando en reversa como me enseñó mi compa el mate, no es broma si es mi compa, no pararemos hasta estar en un lugar más seguro. Amigos, se me ha ocurrido algo que puede funcionar. Viendo lo puteado que está el camión se me ocurrió explotarlo junto al que se me trepó desde el inicio de la partida, lo haré rápido para quitármelo de una vez por todas. Sí, Dios, que puede explotar! Jaja pobre, no se dio cuenta. Pues vamos a lootear su cajita, a ver qué nos encontramos, jajaja es la primera vez que hago esto y sale bien. Ah, como no dejan de molestar, aviento mis perritos para que se abrume, y yo poderme aprovechar de eso y matarlo más rápido. Chulada de Kill raza. En esta ya nos hemos visto ambos, y me escondo en este montocito de paja, espero a dispararle en el momento correcto para quitarle la vida que se pueda, e ir por él. Listo ya vamos por él, porque ya estamos seguros que ganaremos el enfrentamiento. Esta arma está muy rota en Barrel Royale, les recomiendo que no duden en recogerla cuando la encuentren. Den, los enemigos están por todas partes, no dejan respirar ayuda ya no quiero estar aquí, le aviento a mis perritos pero decide no pelear, como que no quieres perro pues si tú no vienes yo voy. En este punto lo había perdido de vista pero vi sus pisadas en el mapa, así que vamos a por otro comba. Pues ya se armaron los balazos. Ay, wey, si me pegó duro, pero recuerden, amigos, mantener la calma y tomar las mejores decisiones. Enseguida salgo corriendo detrás de él, pero por una razón misteriosa lo pierdo de nuevo, así que creo que es mejor curarme un poco ahora que puedo. Pero de nuevo veo sus pasos y ahora sí si lo ubicamos para eliminarlo, descargamos toda nuestra furia sobre él y salimos victoriosos. Y ahora sí, a curarnos por completo. Chale, nos llegan por la espalda. Vi muy cerca mi fin. Tengo que llegar a esa piedra para cubrirnos, curarnos y contraatacar. Aquí pasa algo curioso porque yo estaba cuidándome del tipo de enfrente. No le quitaba la mirada, pero sin darme cuenta ya me había ayudado matando a otro que estaba detrás de mí que no me había visto. Sino pues si me andaba matando a qué cosas. Vemos que se dirige a ese acantilado, en ese lugar lo tenemos que matar sí o sí, ya que nos podemos cubrir perfectamente con los desniveles de la montaña. Empezamos a dañarle el chaleco poco a poco, porque no le doy muy bien, está contra las cuerdas, solo apretemos un poco más y listo, hemos vencido recargamos, y nos alistamos para un posible próximo enfrentamiento, escucho más pasos, creo que lo logro ver, lo perseguimos y nos apoyamos con nuestros figurines. nos ha visto y se regresa. Se arman los putazos, no manches este wey está de loco, me doy cuenta que no me puse una adrenalina, fallo mío. no nos preocupemos, aunque no ganamos quedamos en una buena posición, y bueno gente bonita, con esto nos despedimos, que tengan un buen día, tarde o noche, y pronto nos vemos en otro video, chao.